A ver, estimo que es un buen proyecto, y en ese sentido reconozco el impulso que inicialmente se dio desde la Cámara de Diputados y posteriormente la prioridad que ha señalado la Ministra del Trabajo, Janet Jara. Eh, ¿Y por qué estimo que es un buen proyecto? Eh, a mi juicio, cumple con dos grandes requisitos. Y por un lado tienes el diálogo social previo eh, con trabajadores y empleadores, y también incorpora otro elemento esencial, eh, incorpora la gradualidad para que las empresas se puedan ir ajustando su jornada a su realidad. Esto es una, además, sugerencias que surgen desde la OIT, por ejemplo. Y también ha sido una, una aspiración desde el sector eh, empresarial y parece muy razonable. Y además recoge un principio. ¿sí? ¿Ah? que es buscar un mayor equilibrio entre la vida personal y familiar con el trabajo. Eh, y tiene presente, y yo creo que es importante tener presente que ya, en el año 2005, a propósito de la reforma que impulsó el presidente Lago eh, cuando se redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas, ya en el año 2005 la mitad de los países del mundo tenía en sus legislaciones internas jornadas de 40 horas. Y la gran mayoría de los países de la OCDE también tienen jornadas de 40 horas. Vale decir, vamos, vamos eh, estableciendo eh, condiciones eh, laborales que aspiran a, de alguna manera a, a las mejores economías y países del mundo. Así que me parece un buen proyecto. Es un paso, a mi juicio, en la dirección correcta. Pero falta muchísimo para esa tan ansiada igualdad de género. Sabemos que muchas mujeres trabajadoras cumplen dos y hasta tres jornadas laborales diarias. Tienen emprendimientos para mejorar sus ingresos. Y la gran mayoría tiene bajo su responsabilidad eh, las tareas del hogar. Preparar colaciones y almuerzos para sus hijos. Bueno, nosotras sabemos eh, cuál es esa esas responsabilidades que asumimos al interior del hogar. Como esta es la realidad de las trabajadoras, la reducción de la jornada diaria les permitirá contar con más horas para realizar estas otras responsabilidades, que aún en nuestro país falta mucho para que los cambios se logren al interior de los hogares. Tenemos cargas culturales que aún no hemos superado. Y no olvidemos que casi el 40% de los hogares de nuestro país tiene como jefa de hogar a las mujeres. Eh, y eh, también importante, como de, de, digamos, destacar que muchos de estos hogares la principal proveedora es la propia mujer. Más, de los, más del 77% por, eh, por ciento de los hogares de nuestro país son monoparentales. Y con esta reducción de la jornada, también los hombres tendrán más tiempo para construir en esas otras labores vinculadas a la familia y el cuidado de la familia. Entonces creo que, eh, digamos, va en la dirección correcta, probablemente apunta también a superar barreras culturales, y le permite también a los trabajadores, hombres, asumir roles que son esenciales eh, en la familia y en una sociedad como la nuestra. Eh, más, podemos, eh, puede importar también retrocesos ah, en relación a las mayores Responsabilidades que podamos creer que debemos asumir por este supuesto mayor tiempo libre. Eh, sin embargo, tengo la impresión que también la pandemia que nos permitió develar esta realidad de las mujeres al interior del hogar, nos exige exige a la sociedad en su conjunto, al gobierno, el impulso de políticas públicas que no solo están asociadas a la reducción de la jornada eh, laboral, sino que también, y por eso es importante pensar de que se está impulsando la reforma de pensiones, que tiene una perspectiva de género, donde las mujeres de una u otra manera van a verse beneficiadas para que sus pensiones se vean incrementadas. También está la discusión, la larga discusión. Que, que está hoy día en el Parlamento a propósito de la Sala Cuna Universal. Vale decir, hay, hay otras medidas que son necesarias, eh, como se llama, impulsar. Está el sistema de cuidado integral. Eh, tenemos de una u otra manera pensar eh, en qué otros elementos las mujeres añoran para que efectivamente ah, puedan disponer de este tiempo, estas horas, más libre y que puedan conciliar la vida personal y familiar con el trabajo. Y cuando digo vida personal, significa también, también que la mujer pueda tener espacios de, de recreamiento, de perfeccionamiento, de gozo, ¿ah? poder tener, darse el permiso ¿ah? para cuidarse a sí misma. Pero son todas medidas que son necesarias de impulsar y necesarias de evaluar y ver su proceso de implementación para ser acompañadas por otra o rectificadas por otra eh, a mí me pasa Carolina que conversando con muchas profesionales muchas mujeres a propósito de la pandemia eh, para muchas de ellas particularmente el año 2020 fue un periodo que no quisieran nunca más volver a vivir nunca más eh, el, la, las tareas que asumieron la tensión que se vivió al interior de los, hogares, de los hogares, la situación con los hijos, a propósito de eh, no concurrir a los establecimientos educacionales, fue eh, realmente eh, que afectó a las mujeres muy, muy eh, profundamente. En consecuencia, con esa experiencia que el país tiene, eh, con mayor razón debiéramos eh, seguir impulsando no solo este proyecto, sino otras medidas complementarias que le permitan efectivamente eh, lograr acercarnos a esta igualdad tan anhelada entre hombres y mujeres. Partir por reducir las brechas de remuneraciones. ¿no? Eh, Nosotras en nuestro país seguimos teniendo una importante brecha entre eh, las remuneraciones de hombres y mujeres, que está en torno al 20%. Eh, en consecuencia... Eh, eso es esencial para la calidad de vida de una mujer que, se, se, digamos, se incluye en el mercado laboral. La reducción de las brechas salariales, el sistema de cuidado, eh, hacer conciliar las horas de los hijos e hijas en el establecimiento eh, eh, educacional con la jornada laboral de las madres. Buscar mecanismos de tal manera que cuando ésta sea más extensiva, a puedan los niños y niñas quedar en lugares efectivamente protegidos, y no sea una carga adicional a, para la toma de decisiones de la mujer. Eh, lo que yo te, te, te señalaba, digamos, la sala cuna universal, eh, que no esté asociada, como ocurriría con el, en el artículo 203, al número de trabajadoras que son contratadas por la empresa, o eh, las, los acuerdos que al interior de la empresa se logren a través de las negociaciones colectivas que es un mecanismo también para superar muchas de estas brechas. Eh, lograr eh, permisos, eh, reconocimientos de permisos que le permitan efectivamente a la mujer trabajadora, bueno y también al padre, porque esto tiene que ver con la conciliación familia y trabajo. Por ejemplo, asistir al acompañamiento de hijos en situaciones de carácter excepcional eh, eh, para las actividades escolares. Eh, que esto no signifique tener que sustituir esas horas no trabajadas o someterse a la decisión de la jefatura respectiva. Es vale decir, ir valorando al interior de las empresas y sin duda en nuestro ordenamiento jurídico y sociedad que hay elementos esenciales que deben permitir a la mujer trabajadora vivir en plenitud cada una de sus distintas facetas. Eh, primero, valorar que... En estas materias sí tenemos eh, visiones que compartimos, eh, que superan nuestras divisiones políticas, nuestras diferencias, eh, que de verdad, de verdad, eh, esa visión común, ese propósito común, el compartir principios y anhelos de una sociedad, nos puede ayudar a, a digamos, a transitar hacia una sociedad más justa, más igualitaria. Eh, por otro lado, también plantearnos en estos debates, en estas reflexiones, que junto con reducir la jornada laboral, por ejemplo, preguntarnos bueno, ¿y qué va a ocurrir con ese mayor tiempo posible? Y ahí generar convergencia, que tenemos que ir eh, concordando, eh, por ejemplo, la sociedad, el territorio, los gobiernos locales, le deben ofrecer a las personas mayores oportunidades para gozar eh, las plazas, eh, los territorios, barrios seguros, eh, generar espacios que le permitan eh, gozar este mayor tiempo posible. Y todos, todos concordar que tenemos que asignarle un valor, un valor al tiempo libre que no solo el valor del trabajo es lo que una sociedad puede valorar, también la búsqueda y la consagración de personas, mujeres, hombres, familias felices, constituye un valor porque generan mucha riqueza en el país.